¿Cuál es la probabilidad que un coche le lleve del punto A al punto B? Pues, si el coche está en buenas condiciones, lo llevará, ¿no? Pero, ¿y qué tal si la carretera está mojada, el conductor es inexperiente, o hay un accidente que impide el paso? Esa probabilidad, esa fiabilidad se verá afectada. Pues lo mismo sucede en una prueba de polígrafo. Por un lado tenemos un instrumento que registra la actividad fisiológica de una persona, pero por otro lado tenemos a un experto, un profesional que tiene que interpretar esas reacciones fisiológicas y decidir si una persona está diciendo la verdad o la mentira. Esas dos variables, obviamente, cuando se juntan, dan margen de error. Cuando nosotros hablamos de fiabilidad en una prueba de polígrafo, lo que nos referimos es a la técnica que utilizamos. Es decir, esas técnicas han sido testadas y validadas en laboratorio. Y nosotros lo que hacemos es utilizar esas técnicas y utilizar esos porcentajes. Esas técnicas han sido convalidadas por la APA y al final llegamos a una fiabilidad. En este momento las técnicas que utilizamos tienen un margen de fiabilidad, o mejor dicho una fiabilidad, del 86 al 91%. Es decir, un margen de error de aproximadamente un 10%.